أعوذ بالله من rajim refugio en Dios el mal de Satanás بسم Rahman الرحمن en el nombre de Dios el Genomentísimo el Misericordiosísimo la alabanza está para Dios Señor de los mundos y la bendición y la paz con su mejor criatura Muhammad la paz con él y su familia purificada Salam alaikum, hola a todos hermanos y hermanas las explicaciones y conocimientos de todos los intérpretes y exegetas chiitas y muchos de los eróditos y exegetas sunnitas coinciden en que la aleya de la purificación es decir se refiere a Ali el ami de los creyentes a Fátima, a Hassan y a Hussein, la pasa con todos ellos y donde dice Gente de la casa, Ahlul Bayt. Son esos generosos, y tal y como los grandes exegetas registraron, esa ley ya se refiere eh, a la inmunidad de ellos. Y también existen muchas otras narraciones y razones a este respecto que los interesados pueden recurrir a obras más explayadas para obtener más información. Aquí mencionamos una de esas narraciones. Nafi ibn Abil hamra dijo, Yo estuve presente durante ocho meses vi con el profeta. Todos los días. Cuando salía para la oración de la madrugada, se dirigía a casa de su hija Fátima y decía, Assalamu alaikum ya ahl al-bayt. Wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la bondad y bendiciones de Dios sean para vosotros. Es hora de llevar a cabo la oración. Allah solo quiere libraros de la ignominia. o oh gente de la casa y purificaros absolutamente. Espero que tenga bienestar y salud. www.byislam.com